La segunda expo Medewit y seminario sobre cannabis medicinal se desarrollaron en el Jardín Botánico de Medellín entre el 24 y 27 de noviembre. Allí se dieron cita a 150 expositores, más de 30 especialistas reconocidos en el sector canábico que aportaron su visión académica y científica y un público muy interesado tanto en temas de cultivo, legislación o medicinal. Durante la expo se pudo constatar que Colombia se está preparando a grandes pasos para los nuevos tiempos de la marihuana. Estamos en ese momento donde la industria se está fortaleciendo, creciendo, aprendiendo para ser potencia en unos años. Creemos que Colombia tiene todas las condiciones para poder desarrollar una industria canábica fuerte. Hasta el momento se ha desarrollado bastante, pero lo que viene es algo gigante. En el próximo año o dos años vamos a tener un boom de la industria canábica colombiana. Eh, va a haber como mucha más acogida por parte del público y el Estado va a empezar a apoyar como todas estas iniciativas que se están gestando hasta el momento. Hay muchos empresarios que han visto una oportunidad en este proceso y eh, bueno están eh, aplicando para cada una de las licencias, entonces pues, vienen a mostrar su trabajo y eh, cómo, cómo se puedan proyectar en el mercado. Tenemos reflectores, fertilizantes ya registrados ante el ICA, los cuales son necesarios para los cultivos, ya que me piden en las exigencias unas buenas prácticas agrícolas y para esto tenemos que tener fertilizantes de calidad y ante todo registrados por el ICA. Ahora es un mercado que está explotando, digámoslo así, con los grows, con las tiendas, con la, la gente que quiere aprender a cultivar. Podemos ver esta hermosa tequila, que son unas plantas de África, México y Afganistán. También tenemos, digamos, esta otra que es muy diversa, que son unas plantas afganas y africanas. Eh, la llamamos Malbacush. Siempre lo que tratamos de escoger son plantas de rápida floración para poder entregarle pues al cultivador eh, plantas rápidas, que floren rápidas y que también tengan como un alto contenido genético y alto contenido de metabolitos, cannabinoides, flavonoides, terpenos. En este momento venimos adelantando con el ICA eh, todo, todo el proceso de investigación, entonces vamos a tener digamos, el gran apoyo del ente estatal. Entonces uno de pronto de los grandes problemas ha sido lo que es la inversión, el dinero, pero de resto pues todo se ha portado muy bien, incluso podemos ver que estamos al lado de la policía y pues todo normal acá en Colombia. Entonces hoy estamos ante una oportunidad muy importante que se debe aprovechar y es una puerta legislativa que abre la posibilidad de que seamos los productores locales sin necesidad de capital extranjero, los que estemos produciendo semillas nacionales para abastecer un mercado y una demanda bastante grande en este país y también para brindar y ser un, la principal materia prima de las organizaciones que están buscando las licencias de cultivo y de transformación de cannabis en Colombia. En Expo Medowit se compartió mucha información. El programa de conferencias fue muy intenso. Especialistas de Colombia, Chile, Estados Unidos, Canadá o Europa mostraron sus conocimientos y experiencias sobre diversos aspectos del cannabis. También conocimos activistas que aún tienen motivos para trabajar, mujeres canábicas que tienen mucho que decir, mamás luchadoras que han visto la esperanza en una planta o médicos comprometidos capaces de aprender de sus pacientes. Todos debemos de apoyar desde, desde nuestra iniciativa, para sacar adelante como tal eh, el colectivo pues de la comunidad canábica colombiana y que igualmente haya la legalización que necesitamos en el país para que no haya más, más problema con el cannabis y realmente es algo necesario, no es un mal, eso es un bien para todos. Eh, hacer una invitación a este sector a ser una, una comunidad de, de colonial, antirracista, antiprohibicionista y patriarcal desde una perspectiva latinoamericana, donde las mujeres tenemos pues mucho que contar todavía. Es un tema que le, le, le tenemos que tener conocimiento y luego coger cariño para mirar los beneficios de la planta, poderle dar las goticas a los niños o si lo que tiene es un dolor y necesita una crema porque nosotros como mamás somos las voces y el corazón de nuestros hijos entonces yo las invito a que conozcan la planta, que utilicen sus beneficios Beneficios, ya que nos enamoramos de una planta sagrada que está salvando vidas, que está haciendo que los niños no convulsiones, porque la vida no tiene por qué doler. Creo que la situación del cannabis medicinal en Colombia es súper interesante, es algo que puede fortalecer muchísimo la economía regional y es súper interesante esta posibilidad de que tengan pequeños productores. Es muy interesante también la, toda la apreciación y el know how que tienen los usuarios y me parece que eso habla mucho de la situación en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos muchísimos usuarios eh, terapéuticos de cannabis que nos están enseñando a nosotros los médicos cuáles son los principios medicinales de la planta. Y me parece que eso es harta evidencia. Colombia's competitive advantage in production and cost that patients. Who are looking for treatment for cancer, for many other diseases, but especially cancer, will be coming here to be treated with cannabis oil because the cost is better than anywhere else in the world. Me gusta mucho todo lo que he visto aquí y la gente que he visto es muy, muy profesional. Y tengo solo buenas cosas, no hay ninguna queja para decir de la feria esta. ¿sí?